Hola gente, en esta oportunidad veremos cómo instalar Ruby con RBM RBM es un gestor de versiones de Ruby que podemos utilizar eh, de manera muy práctica En esta página rbm.io podemos obtener más información sobre todas las posibilidades que ofrece Para empezar vamos y abrimos nuestra terminal y vamos a instalar card ponemos nuestra contraseña en este caso yo la tengo ya instalada ahora que tenemos esa herramienta podemos instalar rbm con esta instrucción lo que hace es poder descargarnos el paquete usando card Ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestras preferencias de perfil y en título y comando habilitar esta opción que dice ejecutar el comando como intérprete de conexión. Cerramos la terminal y abrimos una nueva. y ya tenemos rvm instalado ahora lo que debemos hacer es ver las dependencias que necesitamos para poder instalar ruby con ese comando podemos ver todos los paquetes para este caso de ubuntu que son necesarios para instalar nuestra versión de ruby en este caso yo los tenía instalados. Y utilizando ahora esta instrucción podemos instalar la última versión de Ruby. Esta instalación, dependiendo de la versión de, y de nuestro sistema operativo, puede ser necesario que la compile. Entonces va a tardar... Más tiempo de lo normal. Ahora ya ha terminado de instalar y de compilar nuestra versión de Ruby. Con Ruby y un medio b podemos ver que tenemos la 2.1.15. Si utilizamos IRB, IRB es el Intérprete que podemos utilizar de Ruby desde la terminal Y este es nuestro primer hola mundo Con lo que podemos ver que ya funciona nuestra versión de Ruby Si utilizan por ejemplo Sublime Text es necesario hacer lo siguiente ir a donde dice Tools, Build System, Nuevo Build System, y rellenar con esta información. Tanto CMD como Selector, de lo contrario, no será capaz de reconocer nuestra instalación a través de RDM de Ruby. Hacemos eso, lo guardamos Ya por defecto nos va a traer la carpeta indicada Y el nombre que le deberíamos poner es ruby Sublime build. Y creando un archivo que tenga extensión .rb Lo corremos y podemos ver que en efecto está funcionando Se utilizan otro editor como por ejemplo Atom que es uno nuevo tendrán que utilizarlo desde la línea de comandos porque por ahora no reconoce eh, desde la misma configuración que sublime text por decirse nuestra versión de ruby Y recién ahí podremos ejecutarlo. Bueno, eso, eso ha sido todo en este capítulo.